No cabe duda que no hay nada más fuerte para atraer a aquellos que no creen, aquellos que están indecisos, que el testimonio de una vida coherente, de una vida que hace lo que piensa, de una vida que no desdice en sus obras de lo que cree. Hoy los discípulos fueron a ver dónde vivía Jesús y se dieron cuenta de que era el hombre más coherente que Jamías habían conocido, que era el hombre más coherente con aquello que decía y actuaba que por lo tanto valía la pena seguirlo y escucharlo. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si Jesús viniera a visitarte, o si alguno creyente viniera a ver dónde vives, ¿qué pasaría si contemplara aquello que crees y aquello que haces? Ojalá que en nuestra vida cada vez más seamos más coherentes, porque a través de la coherencia estamos siguiendo a Dios e imitando a Jesucristo. Piénsalo, ¿estás siendo coherente con aquello que crees? Soy el Paradolfo. Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!